Bueno, pues ya estamos, ya estamos nuevamente en vivo y a todo Así color, es. con mucho colorido, con mucho amor, con mucha... Con mucho amor, con mucho cariño, <risa> que el Señor les bendiga en este, en este momento, en este tiempo que eh, pues nos dispone, disponemos a dar el mensaje, la reflexión que es tan importante, tan importante en estos tiempos que estamos viviendo, eh, que nuestra mente esté bien, bien despierta y pues que busquemos siempre del Señor porque Él es el sí, único que nos da la respuesta. Como dice ese, ese cantito, este, con mucho gozo y con, con mucha, mucha alegría. Con mucha alegría y con mucho gozo. ¿verdad? Este, amén, amén, y así, así es. lo podamos hacer para la gloria del Señor. Amén, este, amén, así es. Y que podamos ser de, pues de bendición. De bendiciones Ese es el único propósito amén. que tiene aquí. El Señor quiere que todos seamos bendecidos. Amén, amén, así es. Pues Así miren es. el tema, el tema, un momento de reflexión sobre la dignidad del ser humano. Un momento de reflexión. ¿Por qué estamos haciendo esto? Ok, porque hay mucha indignación. Oh, sí, sí, sí. Hay mucha opresión. Y, y una de las cosas que, que acontecen y suceden, cuidado cuando alguien, déjenme decirlo con esas palabras, alguien poderoso. Ajá. No quieren que tú te superes y que tú progreses y que tú tengas más educación, eh, que eh, te tus superes? hijos, tu familia, sí, que, que se... puedan superarse, puedan ajá, ajá. Eh, estar en mejor situación en, en la vida. Así es. Eh, escuchábamos hace un, unas semanas atrás al hermano Guerra, este de una persona que estuvo en Colombia dando una, eh, una plática, sí, de, mensaje. De, un mensaje eh, de tipo profético. Sí. Y, y mencionó varias palabras eh, que me llamaron la atención. Eh, una de ellas es el conformismo, que son demonios. Sí, oh sí El demonio del conformismo El demonio del conformismo Hay muchos, muchos de, de, de diferentes nombres y, y también eh, el de querer pisotear a la gente para que no salga adelante Exacto Por eso exacto. vamos a hablar de la dignidad De la dignidad, amén Y pues buscando por aquí, por acá y por allá eh, Hay un hermano de Pedro Ruiz, es pa pastor eh, Que es de... Venezuela, pero radicado por allá en Estados Unidos, en Canadá. Ah, okay. Este es un hombre de Dios, un hombre preparado, estudiado, capacitado. Ajá. Y le le, le copié. Tiene varias, va, va mu muchos <ríe> Le, le copié algo sí. de, de lo que tengo aquí escrito, para que vean que, que sí tengo aquí escrito. Claro. Copié algo de este hermano este Porque pues buscando buscando Para hablar sobre sobre el tema Sí, claro eh, Porque reconocemos que no, no lo sabemos todo No, no, no Pero no, queremos claro. todo No lo sabemos todo, pero bueno El, el Señor es grande y maravilloso y Cuando pues, estamos en la mejor disposición De, de servir, de servir eh, Bueno, pues el Señor Nos da palabra, nos da la sabiduría Ajá, así y, es. y bueno, pues, gloria al Señor por todo lo que Él nos da. Y, y entonces encontré varias cosillas que vamos a estar compartiendo aquí sí. posible, eh, con ustedes sobre la dignidad. Eh, eh, tengo algo bastante escrito. Eh, pero vamos a ver. Son, que, son tres hojas, pero... ¿Qué tanto alcanzamos? Eh, eh, vamos a, a tratar de, de reducir nosotros mismos uh, por los tiempos. Los tiempos, los por tiempos, los tiempos que, sí. que nos llevamos a veces en, en los comentarios. Eh, y hay una pregunta aquí, ¿qué es la ¿Qué dignidad es, del ser humano? Es la dignidad del ser humano. Entonces, por eso la, la dignidad del ser humano es la reflexión. ¿Por qué? Porque queremos que tú y todos los tuyos se sientan dignos delante Amén. del Altísimo y que les sirva. Amén, así es. Y así que les sirvan. ¿En qué está basado esto? En Marcos capítulo 5, donde ah. habla sobre el endemo endemoniado ah. de la arena. Uh -huh. ¿Viste cinco, de, la, de, la, la, ¿De dónde extraemos ah, todo esto? Ajá. El endemoniado. El endemoniado. Eh, ya, ya que Daniel ha hablaba aquí esta hermanita por allá en Colombia, no sé si es colombiana ella o no, pero fue, fue en, un, en una reunión de, sí, de, en un... de, de diferentes iglesias Ajá. que estaba hablando de, eh, de, de los demonios. Sí. Uh -huh. De los demonios. Sí. Entonces aquí está hablando la escritura aquí en el capítulo 5 sí. de, de Marcos uh -huh. de un endemoniado. Uh -huh. Que trae ahí una legión Una legión de demonios, sí, sí. Eh, que, Tremendo, tremendo Y le recomendamos que lea ahí ustedes eh, Cuando puedan Marcos 5 Del 1 al 20 Para nosotros a, abreviar un poquito aquí las, sí. las cosas Sí, amén eh, Pero sí es importante Que hablemos de la dignidad del ser humano Sí, amén para Muy no claro ser pisoteados sí. por nadie. Nadie tiene derecho a pisotearnos nuestra dignidad. Eh, porque quizás para otro. Y tú, ¿tú, tú, tú, tú, ¿Tú qué sabes? Y tú, sí, sí, sí. Pero. Te esa, lo digo porque ya, a mí de, ya me lo dijeron hace años. De esa manera trabajan los demonios. Exacto. Así y me lo es. dijo el pastor. Sí, sí, cuando sí. Cuando yo iba a entrar a hacer un programa de radio. Sí. Que, que tenía yo desde medianoche. Y bueno, eh, sí, na, na, nadie, nadie este, estamos exentos de, de, de estas cosas cuando cuando le dejamos a, a, a Satanás o, o no, no, no pensamos cómo, de qué manera este, nos puede meter una, una zancadilla, un verdad, entonces, pero si. Si el Señor te da, te da la luz, te da el entendimiento, te da la palabra y en el nombre de Cristo eres Amén. vencido. En el nombre de Jesús, no tienes parte ni suerte en mi vida. Y fíjate, a, a, a partir de ahí, eh, de, de esa ocasión, era el principio de esa estación de radio. Sí. Eh, de la cual nosotros vimos bueno, parte. parte. Este, pues eh, de ahí empezamos sí. en ese horario sí. difícil de 12 de la medianoche a las 2 de la mañana. Así un horario es. complicado. Pero con, nos dijeron algunos hermanos que el, era la iglesia del la aire. La iglesia del aire. Los hermanos por, por ahí en, en misión. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Este, y cuántas cosas sí. preciosas se vieron se en man, ese programa. El señor se manifestó grandemente. Y en uno de los últimos videos que hemos hecho, tuvimos un ejemplo de, de aquello que pasó hace ya muchos años. Muchos años. Eh, con una familia que había allá en Cancún. Uh -huh, Quintana Roo. En ejemplo. Quintana Roo, este, uh -huh. eh, Carlos Schultz. Uh -huh. Eh, que después me habló por teléfono y lo tuvimos aquí sí. eh, nosotros participando. Hace poco, este, es. Qué pues, que, que, que hermoso, ¿no? Qué hermoso Le dio eso. mucho gusto volver, sí. volver sí, a encontrarnos. Sí, sí. Después de así muchos es. años, desde que pues estábamos llegando en vivo, <coughs> en aquellos años en, a través de la radio, ahora, es. que no existía la, la internet como ahorita. No. Eh, apenas estaba queriendo empezar la, la internet Pero no en radio ni nada de eso <coughs> Disculpen Sí, sí eh, en, Entonces ¿Cómo no estamos contentos con Dios? Por lo que Él ha hecho en, en nuestras vidas Amén Amén Yo ahora con esta compañera que tengo Aquí desde de, el micrófono bueno. No pues. La honra y la gloria se han dado a y Vamos a ahora un momento para, para empezar este, okay. este tema porque es muy muy importante okay, adelante. padre le alabamos, le glorificamos le damos honra, gloria y alabanza le damos gracias señor, sí, señor por su bendita palabra Señor, en este momento señor vamos a hablar de este tema señor de la dignidad que es tan importante señor en este mundo señor y en, en nuestros días padre, denos usted la, la sabiduría Denos el discernimiento, denos la inteligencia, Padre, para que este mensaje sea, Señor, escuchado por mucha gente, Padre, y puedan entender quién es usted, Padre Santo, Aleluya, sí, hombre, señor. Padre, en este momento, Señor, toque vidas, toque corazones, Señor, y que hagan el tiempo, Señor, el tiempo de escuchar su mensaje, Padre, porque su venida está cerca. Aleluya. Padre, úsenos en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Aleluya. Al, amén, amén, amén. Eh, saludamos al hermano da Daniel de allá de San Diego. Dios te bendiga, Daniel. Este, eh, reaccionó al a, a anuncio que pusimos ahí. En, al tema. En, al tema, sí. Así es. Entonces, bueno, vamos a empezar con el, qué es la dignidad del ser humano. Así es. ¿Qué es la dignidad del ser uh -huh. humano? Bueno, pues, dicho esto, dignidad humana significa que un individuo siente respeto por sí mismo y se valora al mismo tiempo que es respetado y valorado. Fíjate, que, que interesante. Respetado y valorado. Amén. Eh, eh, es, este comentario que encontré, dice que la dignidad humana significa, hablando de, de una persona, de un individuo, siente respeto por sí mismo. Amén, amén. ¿Verdad? Y que que es respetado y valorado por él mismo también. Sí, claro. Eh, cuando yo escucho a alguien que no se preocupa por que la gente pueda prepararse y estudiar, eh, e ir a, a otras universidades, aunque sea fuera del país, sí. eh, con el único propósito de prepararse mejor. Así es. Nomás imaginemos un país, Estados Unidos, México, Suiza eh, Alemania, Francia cualquier país, cualquier país Cualquier país del mundo puede su suceder esto ah, no, Que su ya. gente Que su pueblo pueda ser educados en las mejores universidades del mundo Sí ¿Cómo va a ser ese país? No, pues Yo podría... me quedo sorprendido De, de Corea de, de, del Sur ¿Cómo van progresado esas gentes? En Japón, oh, ¿cómo sí. han priorizado esas gentes? Eh, allá en eh, Tailandia y por allá, por aquellas partes. Sí, sí. ¿Cómo han, han sido tan, tan bendecidos? Uh -huh. Nada más porque se han preparado, se han, se preparado. han educado uh -huh. y se han superado. Así es. Y me pregunta para ti, ¿y tú por qué no? Así es. ¡Ánimo! Ánimo, tú también ah, puedes ánimo hacerlo. Ánimo y adelante en el nombre del Señor. Tus hijos también es. pueden hacerlo, tus nietos también pueden hacerlo y, y toda la familia que tú tengas lo puede hacer. Amén, así es. A ahorita ya tenemos aquí el hermano René. Te, trajo. Dios eh, te bendiga, Hermano, René, eh, eh, Dios esto es bien bendiga. importante que, que todos podamos ser bendecidos, prosperados y, y superados y que nuestras familias también sean bendecidas, prosperadas y superadas. Amén, amén, así es, así debe, debe de ser. No importa sí. si somos de un país chiquito. No importa. Regular o gigante. Pero que podemos tener esa capacidad uh -huh. de podernos educar, preparar, educar y preparar y servir. Amén, amén. Servir. Sí, porque... pues el Señor vino para servir, no para ser servido. Exacto. Entonces, pues bueno. Y el hermano René sabe lo que estoy diciendo. Sí, de, en cuanto al servicio. Claro. Porque tanto él como su esposa S sirven, sirven, al sirven al Señor. Sí, amén. Mira, Dios te bendiga. Dios te bendiga, de, René. Del servir. Bendi, bendito sea Señor. Gloria sea el Señor. señor. Entonces. Así es. Esto es lo, lo importante y es lo que queremos hacer, mi amado y mi, y mi amada. Que podamos despertar. Y podamos hacer cosas grandes sí. para la honra, la gloria y la alabanza del amén, Señor. Amén, sí, amén. Y que tú disfrutes del beneficio. Amén, amén, así es. Sí, continuamos. Bien, implica la necesidad de que todos los seres humanos seamos tratados con una misma igualdad y que podamos gozar de los derechos fundamentales que de ellos se derivan. Exacto, es lo que estamos comentando. ¿verdad? Sí. Entonces. Qué, qué, qué importante es eso, que podamos disfrutar. Por ejemplo, el hermano René tiene va varios hijos. Sí. Ima imagínate, eh, hermano René, disfrutando junto con tus hijos las bondades del Altísimo. Amén, <ríe> gloria. gloria al Señor. Alabado y Dios. Que tengas esa capacidad nombre, de poderlos educar. Bueno, tú, tú ya los estás haciendo. Claro. Los tienes ahí dentro de las manos. Congregación Así es. en, en, en esa eh, en escuela tiempo, ¿no? que, te, uh -huh. que los preparan mejor que en, en, en, que en más o menos ¿no? sí sí pero que, que esto sea para la honra y la gloria del señor y nos dice de aquí René tenemos el honor de que Dios nos permita ser útiles sí, en su bendita obra Amén Amén Amén hermano Amén Gloria esa al esa señor una, una Dios te se bendiga René eso es una realidad, y lo sabemos porque pues, hemos estado contigo. Claro. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué importante es esto, hombre? Eh, por eso estamos queriendo hablar de la dignidad, la dignidad de ser humano. Así es. Y más cuando somos cristianos. Claro, claro que sí. Pero es para todo el mundo. Es para todo el mundo, así Adelante. es. Entonces, volvemos. ¿Qué es la dignidad humana? Se habla de dignidad si las personas eh, en su manera de comportarse lo hacen con firmeza, uh -huh. eh, con decencia, generosidad, decoro, lealtad, esplendidez, nobleza, y, y, y el, el, el, el pudor, el honor. Por ejemplo, a la hora de, de cumplir con los compromisos de, de, o sea, la dignidad, se refiere a la formalidad de la honestidad y a la honra de las personas. De las personas. Entonces, todo es, es todo un paquete. Sí. Es todo un paquete esto. Sí, sí, encierra un paquete. Eh, eh, cuando tú, yo y cualquiera podemos estar dentro de, de ese paquete. Se convierte en un cofre de, te, de tesoro. De tesoro, amén. Amén. Que lo que saques. Es una joya, es una joya. Una joya amén, una joya, amén, joya, amén. amén así, así, es. así como cuando los piratas, ¿verdad? que andaban que, que, <ríe> <ríe> eh, asaltando y, y se robaban los cofres de, de joyas de, oro, de, de, de. de los ricos y mm -hmm. todo eso, ¿no? Mm -hmm. Entonces, ¿qué, qué, qué importante es que nosotros sepamos valorarnos y podemos valorar a los nuestros. Y aún aquel que no son nuestros, sí, pero que claro. podemos tener un, un compañerismo con ellos. Claro que sí, okay, claro continuamos. Que sí. Entonces, a, a preguntarnos ¿verdad? nuevamente qué es la dignidad humana y, y cuál es el origen de la dignidad de, de la persona humana. O sea, mm. eh, resultado de, de, de imagen, ¿para qué es la dignidad en el ser humano? Origen, bueno, la idea de dignidad personal nace en el origen del cristianismo. Del cristianismo exacto. Sí. Y, y miren, cuando le digamos esto de, de en qué parte viene en la escritura, estamos hablando hoy del, del endemoniado de areno, ahí en Marcos capítulo 5, sí. cuando vio pues Jesús de lejos, corrió y se arrodilló, arrodilló ante él y clamando a gran voz le dijo, ¿qué tienes Jesús, hijo del Dios altísimo? Uh -huh. Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Y sabes quién estaba hablando? No el hombre que estaba endemoniado. En, en eran los no, demonios eran que traía los, el hombre de Exacto, exacto. Eran los demonios. Eran sí. los demonios. Entonces, cuando hay alguien que quiere pisotearte, no es él, no, sino lo que está en lo él. Lo que está en él. Sí, sí, sí. Y eso es bien importante. Ay, claro y a veces que sí, que claro le echamos que sí. a la persona y no a lo que está dentro de la persona es cierto correcto correcto entonces cuando esa persona actúa de esa manera es que él está endemoniado sí. él, es es increíble sí, pero sí, es, sí. está con esas palabras está endemoniado y puede ser hasta un presidente de un país sí, de toda una nación sí sí pero si él El, quiere aplastar ser... a su gente pues es que está endemoniado claro o sea, Sí, quién sabe cuántas legiones. Está ahí Imagínate, vengan hablar de uno que ya se fue, Fidel, Fidel Castro. Ajá. ¿Por cuánto tiempo ha tenido todavía, hasta el día de hoy, sí. empobrecido a su pueblo? Sí, sí, no, no. Ya, o sea... Ahí, hazte cuenta que cuando vemos escenas de, de, de Cuba... Es como estar viendo una fotografía de la antigüedad. Sí, 70 años o más. De estar en esclavitud. Los carritos el... viejos. Sí, sí, sí. Que sí. Ya, ya no tienen partes originales, no más que de la estampa de la, de, del vehículo. Ver de las casas cayéndose. Pero los que están en, en, la, en las alturas ahí. Sí. No, viven como reyes. Es exacto. Sí, eh, ellos sí. Entonces, no podemos hablar de miseria, o de, de, de ser muy... Muy simples, muy sencillos. Cuando los que están arriba uh -huh. viven en la opulencia, sí, sí, sí. No, Definitivamente. no, vamos a que todos, todos, tú, yo y todos, todos, todos, todos salgamos adelante. Claro, amén, así es. Con la ayuda del Altísimo podemos lograrlo. Claro que sí, amén. Con la amén. ayuda del Altísimo, así Entonces, es. El, ¿qué, el, ¿Qué pasa ahí en ese momento? Dice en el verso 8. Porque le decían sal de este sal de este hombre es... espíritu inmundo. Ajá. Sí, sí, porque le decía sal de este hombre espíritu inmundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues el hombre lo, lo amarraban, le, lo, lo, le ponían ¿Sí? cadenas para que eh, no, no hiciera daño. Ajá. Pero se eh, convertía en un hombre tan fuerte. Ajá. Nomás por los demonios pues, que estaban Por de los cadenas. demonios, sí, porque porque le preguntó, ¿verdad? le preguntó, ¿cómo te llamas? Uh -huh. Le preguntó Jesús y respondió diciendo, legión me llamo porque somos muchos. <risa> ahí está. La legión son dos mil. Sí. <risa> Para que tengan una idea de cuántos demonios puede haber en, en, en una En una, en una, persona. En una sola persona. Oh, sí, sí, sí. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Dice que estaba ahí cerca del monte uh -huh. un gran ato de cerdos eh, paseando uh -huh. y le rogaron todos los demonios diciendo envíanos a los cerdos para que entremos en ellos uh -huh. sí o sea un, un demonio se puede meter en cualquier parte ten cuidado llamada ten cuidado mi sí, amado, sí porque no sabemos qué pueda pasar así es cuidado así es, así es. cuidado es sumamente importante eso, mi amada, mi amado. Uh -huh. Qué importante es entonces que estemos bien conscientes. Bien conscientes. En cuanto a, a la dignidad del ser humano. No te sientas menos nunca delante de nadie. Así es. Y menos si te quieren aplastar, te quieren pisotear. pisotear. Uh -huh. No estás a defender a golpes, no no, no, no, no, no. No, no, no. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que con mucha dignidad lo, lo, te deshagas de esa persona. Ajá. O bien que le demuestres con hechos de por, que tú tienes capacidad. Ahora por él, sí, sí. Y como veíamos ahorita en el principio, esto viene de los cristianos, hombre los sí. cristianos somos los que podemos hacer esto sí. de poder eh, orar por las personas y, y, y declarar eh, eh, sí, y declarar libertad a de demonio, esas opresiones a sí, que a veces sí, sí. se tienen en, en la vida de las personas y, Je eh, y, y luego Jesús uh, le dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos dice entraron en los cerdos los cuales eran como dos mil Ajá. Y el ato se precipitó en el mar para un despeñadero y en el mar se ahogaron. Se ahogaron, sí. Uh -huh, uh -huh. Okay. Tremendo. Entonces aquí enseguida dice, el hombre al considerarse creado a imagen y semejanza de Dios, sí, eh, se considera una persona libre y por lo tanto responsable de sus propios actos. Amén. Amén, uh -huh. así es. Entonces, la, la, los conceptos de libertad y responsabilidad aparecen firmemente unidos al de dignidad del ser humano. A la dignidad del eh, ser humano. No, no es por separado, es junto. Punto. Eh, ahí va, es un sí. paquete. Es un paquete, mi amado. Un, un paquete, mi amado, en el cual juntos, como seres humanos, podemos salir Adelante. Así es. ¿Y qué tenemos que hacer? Así es. Vamos a hablar de un gobernante. Ahora te hablaba de, de, de Fidel Castro. Uh -huh. ¿Qué está haciendo hoy? ¿Qué hizo Hugo? También ya, ya se fue. Sí, sí, sí. Pero el que está ahorita, ¿qué está haciendo? Miren, uh -huh. yo vi unas escenas de, de allá de, de, de Venezuela un hombre sacando comida de la basura. Sí. Y sí, se vio que sí, se sí. la metió en la boca porque encontró algo allí y, y, y pues tenía hambre. tiene hambre, pues sí. Y esto lo podemos ver en muchos países. Aún donde no hay una miseria como la de Venezuela o como la de, eh, de La Cuba. de Cuba. Uh -huh. o de ahí, en, en los cinturones de las ciudades hay gente que está en la, en la miseria. sí. Sí, ahorita ay, yo creo que ya es mundial. Pero déjenme decir cómo se puede salir de eso. Es una idea nada más, simplemente. Que si la ponen, la ejecutan, les puede ayudar. Así es. El buscar una oportunidad y desarrollarla. Amén. Así Nosotros es. hemos visto una serie de, de, de documentales de personas que viajaron grandes distancias a otros países uh -huh. y ahí pudieron desarrollarse sí. y pudieron hacer algo. Claro. Y llegaron a tales alturas que parece increíble que puedan llegar. Así es. Y no estamos hablando de que tienes que hacerte millonario. No. Pero si pasan. Dale honra gloria y alabanza al Señor Amén Por lo que el Señor está haciendo contigo ¿Por qué? Porque es digno del ser humano Puedes encumbrar Puedes sí. desarrollar De poder salir adelante Se trata de, de ayudar y, y de bendecir A otros eh, Porque si Dios nos dio el, La sabiduría, inteligencia nos, nos, nos dotó de todo Para, para, para salir adelante Así es y esto lo da también a ti, no lo da a nosotros, sino se lo da al que lo busca. Claro. Al que claro, lo busca. al que lo busca. Ok, vamos Así a continuar. Um, entonces, el, el regreso de la dignidad. Uh -huh. o sea, entonces, el, aquí la pregunta eh, decía, ¿qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Le decía el, uh -huh. el, el, el demonio. Los demonios. Los demonios. ¿sí? Los demonios. En primer lugar, observamos que los demonios conocen muy bien a Cristo. Amén, así es. Sí, en lugar de huir, vinieron a Él a través de aquella casa humana. Entonces, uh -huh. preguntándole, ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Uh -huh. Sí, Fíate. porque sintió que los han atormentado porque... pues quería pues, ser afuera de ese cuerpo sí, sí, uh -huh. ajá entonces ahí en el, se dice hay en esto un conocimiento claro sobre la persona de Jesús en este encuentro podemos ver cómo Jesús es dueño de toda la escena los pobres discípulos estarían temblando todavía de miedo por la experiencia en el en el mar y ahora se encuentran con una conversación entre su maestro con los demonios porque uh -huh. ellos no querían que se les enviara fuera de la región pues porque pidieron pidieron ir a morar en el acto de, de cerdos era una pregunta, uh -huh. entonces ¿por qué Jesús les concedió este último deseo? porque les arruinó el negocio Aquellos hombres Es una pregunta ¿Por qué les arruinó el negocio a aquellos hombres? Ajá. Entonces los demonios Que antes vivían en el cielo Ahora no pueden vivir en otro lugar Que no sea lo inmundo Los cerdos son inmundos Debe saberse que el hombre Es transformado de un estado de inmundicia A un estado de conciencia y razón Amén. Jesucristo devuelve la razón perdida esa es También. la razón. Esa es la razón. Esa es la razón. Entonces, imagínate, no importa cómo seamos, pero si no andamos bien derechitos en el camino del Señor, uh -huh. vamos a andar chuecos. Sí. Nosotros en algunos años atrás manejamos una herrería. Manejamos, hacíamos puertas, ventanas y rejas y. Cosas por el estilo. Uh -huh. eh, ¿Y cómo se forjaba el, el, el fierro? ¿Y cómo se enderezaba? A base de, de martillazos. En el yunque. El, uh -huh. ¿Eh? ¿Yunque eh, pues sí, en el yunque. Uh -huh. y, y se moldeaba metiéndolo al fuego. Sí, sí, sí. sí tenía que meter al fuego para moldear y, el para hierro. Para as, suavizar el metal uh -huh. para que pudiera ser forjado. Ajá. Uh -huh. Entonces, Así es. a veces nos tiene que pasar algo similar a nosotros. Sí, sí. ¿Por qué? Porque si no somos moldeados. Hay un cántico que entona la hermana Nena, este, uh -huh. del alfarero. Es alfarero. Uh -huh. Cuando habla ahí, en, en ese cántico, de que, dice, te voy a hacer... Te voy, a hacer uh, uh, uh, te voy a hacer de nuevo. Sí, te voy a hacer de nuevo. Un, un vaso por, nuevo. Un vaso nuevo. Dice, uh -huh. nomás más que te voy a tener que pasar por el fuego. Pero uh -huh. vas a salir... Sí. Así es. Con caridad. <coughs> Así es. Y yo veía este en, en uno de, de los reportajes que, que vi desde de, de, de los pueblos antiguos, cómo... Uh -huh. Eh, las uh, las diferentes vasijas que se hacen de barro de barro de, ya unas cocidas hasta suenan como campanas con es, diferentes tonos sí suena muy bonito cuando está bien bien bien cocido el, el, sí, el barro el barro sí y es que agarramos tono <risa> <risa> así Yo, es fíjense, hombre estaba pegando con una vara a, a, a los Se veía como, como cristal sí. cortado, dijo. Qué, qué tremendo. Así es el Señor con nosotros cuando Él nos da... Nos transforma. Una transformación. De, una, de una A veces hay que pasar por el fuego, ¿eh? De una vida antigua, una vida de inmundicia. Pero va a ser para a, mejor. A una vida nueva. Amén. Va a ser para mejor. Entonces, volviendo, volviendo en sí, la historia de la hora del... a dónde le había llevado el pecado, pero ahora su conciencia le levanta. En, en la presente historia a este hombre había que devolverle la razón, porque ¿qué es el hombre cuando cuando su razón se de, es destrozada y se convierte en morada de demonios? Sí, eso así es. Y, y es que eh, el hijo pródigo, le pidió al, al, al, al papá que, al le, papá diera que la, le diera la parte que le correspondía de, de, de, de, de la riqueza de, que había de el, su, de el, el, el papá había acumulado. De su herencia, sí. Pero ese, pues también es mi, mi herencia porque pues, es para nosotros, ¿no? Sí. Pues sí, ah, bueno, entonces, dame la, la parte. Dame de mí. lo mío. <ríe> y él quería vivir su vida. Sí. ¿Y qué pasó con ese hombre? Uh -huh. La Biblia lo dice Va y tira el dinero. Sí. Va y despilfarra y se divierte y se le acabó el dinero. Ya no hallaba qué hacer. Andaba... Pero cuando ya se dio cuenta, ¿sabes qué andaba comiendo eh, en los últimos días de, de, de su trayectoria equivocada? Alga, ¿Algarrobas? De, de las algarrobas. De, de, de la comida de los, de los puercos. Uh -huh. Imagínate hasta dónde cayó ese hombre cuando en su casa tenía todo tenía todo, así es. Entonces, pero ahí uh -huh. el señor lo levanta. Sí, lo levanta. Va ante su padre, a su padre, y le pide perdón. El hermano no quiso eh, escuchar. No estaba enojado. Enojado, sí. Dice, ¿Por qué vas a hacerle fiestas y ya tiene todo el, la es, riqueza que le diste? Ajá. ¿Qué? y le mató un un, un, un, este, un, un cordero, un, cordero ahí. un animal para que comiera le hizo fiesta le, le, le puso anillo y ropa nueva y, <risa> y, y, y, le, y le dice el, el otro hijo pues si yo que estoy aquí no no puedo comerme un, un animal dice, pues porque no quieres todo esto no, <risa> no y si sí, él lo había hecho cuando se junta ahí con sus amigos cosas por decir pero no no, no les estaba dando importancia porque no, él lo hizo por sí ajá pero cuando el papá le dice para recibir al hijo que ya lo consideraba ya muerto, uh -huh, uh -huh. porque no sabía nada de él, sí, así pues le dio gusto. Es. Le dio gusto, claro, claro. Y esto es lo que sucede con Dios. Cuando alguien que vivíamos en el pecado, vivíamos sí, sí. en el error, que no entendía. Y que entendimos aquella situación y venimos al Señor, pues dice que dice, Hay, gozo. Hay gozo en el cielo, en el cielo por un pecador sí. que se arrepiente cuando ah. viene la luz de Cristo a tu vida. Así es. Entonces el hombre posee una naturaleza caída que lo hace peor de todos los seres. Uh -huh. Así que Jesús no solo hizo que este hombre se sentara y se, se vistiera, sino que lo, lo llevó. A su juicio cabal, recordemos el caso de Nauconosor también, eh, por su por soberbia, por su soberbia. Uf, no sí, su, su razón fue cambiada y llegó a ser un animal por algún tiempo. Ver pues a este hombre en su juicio cabal nos indica que había recuperado la razón, la personalidad, por mucho tiempo, aquellos seres del infierno se habían adueñado de lo más preciado en el hombre, o sea, su razón y su conciencia. Es ahí donde su dignidad. Se, su dignidad, donde se apoderan los demonios. Uh -huh. Pero ahora puede ver, oír y tocar bajo un estado consciente. La obra de Cristo es completa. Jesús no hace un trabajo a medias. Lo primero que Jesús hace al salvar a un hombre es que recupere su capacidad de razonar. Lo bueno. Amén. Amén. ¿Sí? Así, es. entonces. Dije, señor, deja que Dios te, te dé una moldeadita. Amén, Tienes que pasar por fuego, como el alfarero que, que, que le dijo te tengo que hacer de nuevo. Sí. Sí, sí. Tienes que. Deja tiene que, que Dios por... te moldee. Para uh -huh. que haga de ti una persona digna de Dios. Amén. Él, y que seas digno para todos los demás. Entonces, mi amado, mi amada. Así es. Esto es bien interesante. Cuando le di a mi esposa eh, material para lo que íbamos a estar haciendo, dice: Esto está tremendo. <risa> <risa> ¡Claro! Sí, es, ¿Es, sí, está tremendo. Está, mi amado, mi amada. Está buenísimo. Y, y nos estamos yendo a pasta ¿eh? Sí, sí, hay sí. mucho más que, que hablar, mucho sí, más que decir. porque para platicar cada historia, pues eh, bien como, como es, se lleva uno el tiempo, ¿verdad? Y ya nos vamos aquí. Entonces, este, a, acerca de, de eh, cuando Jesús hace un, un misionero de quien Satanás hizo un demonio. Ajá. Eh, hay algo insólito eh, en esta historia. Es un es, esa gente en lugar de, de alegrarse porque el hombre que antes andaba dando gritos y golpeándose, está echando a Jesús de su territorio. El hombre que andaba desnudo, uh -huh. ahora lo ven sentado, vestido y en su juicio cabal. Porque, porque la gente que estaba allí, la que era de esa región. Uh -huh. Se enojaron con Jesús porque mandó a, a, a los demonios a, a los cerdos. Ajá, ajá. Y lo corrieron. Sí. ¿Lo corrieron? Definitivamente, así, de, textualmente, lo corrieron. Sí. Jesús tuvo que, que, que retirarse de ellos. Como dices, bueno, pues, así quieren. Así queden. Así queden. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana es muy inconsciente vos sí. tenemos, de tenemos que hablar de la dignidad del ser humano. Así es. vos tenemos que hablar de la dignidad del ser humano. Yo quiero que tú seas una persona digna del Señor, Digno, mi amada. Digna. amén. Yo quiero que tú seas una persona digna del Señor, amado. ¿Por qué? Porque es como le vas a poder servir. Claro, claro, así es. Con la indignidad no, pero con la dignidad sí. Con la sí. dignidad, amén, así es. ¿verdad? Entonces... Eso es lo, lo, lo importante. Así es. Sin embargo, ellos no miraron ni el cambio, ni el autor del milagro, sino que en el causante eh. de sus pérdidas. Uh -huh. Entonces, los hombres no cambian. Para muchos, lo más importante sigue siendo los, uh, ¿Los, cerdos? los cerdos, sinónimo de todo lo inmundo y material. Así es. Y, y a veces sucede eso en la vida del ser humano. Sí. Así como que ellos eran humanos también cuando pasó esto, y sigue aconteciendo exactamente lo mismo. Sí, sí, sí. sí eh, tenemos que ser conscientes, pero obremos nosotros, los que están escuchando, obremos con más dignidad a transitar por esta vida. Así es. Entonces, eh, que, que la presencia transformadora que Cristo hace en la vida de una persona, verdad no. pero vea el contraste. Mientras estos hombres le ruegan a Jesús que se vaya, hay un hombre transformado que le está rogando que le deje irse con él. Cuando el poder de Cristo cambia a una persona, ¿verdad? Lo, ¿Lo único? único que desea es pagar con gratitud. Amén. Así pagar es. con gratitud. Y es que cuando el Señor nos cambia, nos transforma, nos limpia de, de, de toda maldad. De toda maldad, amén. No hayamos que hacer cómo servirle al Señor. Amén, amén. Por eso hay muchos misioneros, por eso hay mucho hombre de Dios que le sirve. Amén, así es. Yo, yo le digo a mi esposa, cuando yo la conocí, bueno, en primer lugar estaba yo jovencillo, estaba muchachón. Eh, andaba yo por los. Chiquillo. 18, 19 años. 19 años. Más Chiquillo. O menos. Eh, no, pues yo iba a querer saber de, de estas cosas. No, pues no. Ni, ni me interesaba, la, la verdad. Pero al pasar el tiempo, gloria sea el Señor. Alabado y glorificado sea el Señor. Porque tuvimos que pasar por algunas experiencias en, en, en la vida. Así es. Nos pudimos vivir a Monterrey, cuando nos casamos. Eh, pues sí, no me fui sí. yo, y después vine por ella y me la llevé. Sí. este Qué, qué importante es eso, ¿verdad?, de, de, de esos cambios que Dios hace. Y, y puede ser el cambio en muchos. Así es. Eh, me platicaba Daniel, precisamente, que ahorita lo tenemos aquí con nosotros. Eh, está escuchando, eh, cómo él también fue engañado y le hicieron daño y le afectaron en, en es, su situación. En su vida personal. Sí. Y, y fue la razón como yo conocí a Daniel eh, vía telefónica, por los videos. Sí, sí. Y no lo conozco físicamente a él, o sea, mm, personalmente. Sí, nada más Pero hemos platicado muchas veces él está uh -huh. por allá en San Diego, por allá. Entonces, pero a veces se tiene que pasar por pruebas para que podamos nosotros entender, entender. el cuál es el plan y cuál es el proyecto de Dios. Entonces cuando estamos hablando Más aquí ex, de la dignidad del ser experiencias, humano, sí ay si Daniel nos pudiera platicar cómo se sentía él cuando... Cuando eh, fue, fue pisoteado, eh, fue sí. o sea, porque así, así es sí. el, el, el Satanás. Sí, así es. Entonces... ¿Qué, qué importante es eso, mi amada, mi amado, cuando Dios toca nuestras vidas y nos libera. Nos da la nos, libertad. También. Exacto. Así es. Continuemos. Entonces, este pagar con gratitud, siguiendo al Salvador de, de su vida o de nuestra vida. Notemos, pues, que este hombre, misionero de, de, de su evangelio, pasó de ser un morador de los sepulcros a un embajador a, de las ciudades y de ser un ser despreciable, social a, a un ser con un mensaje de amor para todos Cristo convierte la obra de Satanás en una obra de bendición para otros Amén, y, y es que cuando estamos hablando aquí de del endemoniado, el endemoniado de arena, Gadareno pues, ¿Quién quiere estar ahí con un endemoniado? Pues un nadie alien. Nadie pero Jesús lo vio y no lo vio a él, sin lo que estaba dentro de él. Uh -huh, uh -huh. Y esto es lo importante. Dios no te ve tu, tu afuera, ve tu interior. Tu interior. ¿Qué necesitas? Entonces, cuando Dios viene a nuestras vidas, uh -huh. Él cambia lo de adentro, no, no lo de afuera. No porque estás feito te va a ser más guapo. Uh -huh. O porque estás no, guapo te vas no, a no. feo para que no te creas muy, que, que, sea, que eres muy guapo. No, no, no, no. No no se trata de eso, sino el interior. Claro. El interior. Por eso nosotros aquí les decimos, no estamos hablando de religión, sino de la relación perfecta que se puede tener con Dios a través de Jesucristo cuando Él viene a nuestra vida Él cambia nuestro corazón. Sí, sí, amén, amén. Cuando Él nos cambia. Amén. Las cosas... Vienen a ser totalmente diferentes después Totalmente diferentes, así es Y ya vamos el, terminando El resultado, bueno, el resultado este, eh, No puede ser otro Y, y todos se maravillaban en, en, este, en esto radica El reconocimiento De lo que Jesús hace uh -huh. La obra del diablo produce asombro Terror y vergüenza uh -huh. Y en la obra de Cristo la gente se maravilla Y terminan Dándole la gloria a Dios cuando alguien se convierte a Cristo, la gente verá a un hombre sentado, vestido y en su juicio cabal. De esta manera, Jesús verá a un diácono a través de un hombre, de un hombre borracho, verá Jesús, sí, verá Jesús, mm. vino, verá Jesús, vino para llevar de esperanza a los que le habían perdido la habían perdido todo entonces ¿cómo se siente hoy? ¿es usted una persona de eh, sin esperanza? pues venga a Cristo Jesús amén venga al Señor este es el y, y aprovechando tiempo. que tenemos, tenemos aquí a Daniel eh, Daniel ¿qué puedo decirte a ti en lo personal? conociendo parte de, de, de su historia, porque ya tenemos un buen, o sea, buen rato de conocernos vía telefónica. Te conozco en las fotos y todo eso, ¿no? Pero... Eh, déjame decirte que, que Dios tiene mucho más que darte todavía. Amén. Ya amén. te ha dado. Bueno, te tiene mucho más. Así es. ¿Qué es lo que tienes que hacer, Daniel? Nada más. Reforzar. Uh -huh. Reforzar. Y reforzar tu situación espiritual Amén. con el Señor. Para que brilles en el sitio donde y estés. Brillar en el sitio donde estás. Para que tú puedas brillar. Es requerido así que tú, Daniel, y tú, René, y todos los que puedan estar viendo y escuchándonos ahorita, para poder brillar. Amén. Tenemos que hacer los cambios que sean requeridos y que sean necesarios. No importa hasta dónde nos ha llevado el, el enemigo Satanás. No todos los lleva por el mismo camino. Pero a quienes los ha desviado, recordemos que Jesús tiene todo el poder todo, para cambiar todo. toda circunstancia por adversa que pudiera ser. Entonces... Les animo, les animo. Amén, así es. Les animo a que hagan hasta lo imposible por estar con el Señor. Amén. Y conviértanse en predicadores, en mensajeros. Conviértense en personas que le sirvan al Señor de una u otra manera. Amén, así es. Eh, aquí estamos nosotros. Amén que no anduvimos así, así tan es. perdidos, pero no, no. Eh, tampoco seríamos unas moneditas de oro. Pero sin, sin el conocimiento que, a, que ahora el Señor nos ha dado, cuando le recibimos en nuestros corazones, entonces mm -hmm. la luz de Cristo viene a nuestras vidas. Entonces, eh, um, Romanos, Romanos 3.23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Uh -huh. eh, y en el 5.12 dice, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Eh, entonces, <coughs> la ira, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad Ajá. que detienen con injusticia la verdad ahí nos habla en romanos 1 del 18 al 20 dice porque en lo que dios de lo que dios se, se conoce les es manifiesto pues dios se los manifestó porque todas las cosas invisibles de él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 A veces no entendemos los planes y proyectos de Dios. A veces no los entendemos. Pero todo lo Así que es. nos pasa y nos sucede en la vida, siempre hay un propósito. Así es. Estemos dentro del propósito de Dios, sirviéndole con amor, con gozo, con alegría. Amén, aleluya. Y esto nos va a ayudar a fortalecernos y vamos a ser de ayuda y vamos a ser de bendición para con otros. Sí, amén. En uno de los videos anteriores hablábamos de las dos eternidades. La que es con Dios y la que es en el infierno. Así es. Vean ese video también, por favor, si no lo ha visto. Y compártanlo. Dejen que Dios bendiga sus vidas. Y de esta manera... Vamos allá orando para despedirnos. Así es. Padre Santo y Eterno y Maravilloso. Oh, mi Cristo, alabamos su santo nombre, Padre. ¿Cómo no darle gracias, Padre Santo, por su Usted amor, por su misericordia? Su con nosotros, señor. Gracias, gracias, Señor, gracias, por las Padre. capacidades que nos da para señor. poder expresar gracias, Padre. un mensaje de amor, de bendición. Sí, mi Cristo. Y que esto pueda ayudar a cualquiera, Señor. Que quiera servirle. Sí, mi Cristo. Alabado y glorificado. Hay mucho, sea su santo mucho, nombre, mucho, señor. mucho que hacer en esta vida. Gracias, Padre. Mientras que el Señor Padre, nos mantenga su gran con gran vida. Misericordia. Que podamos decir, Señor, heme aquí, aquí estoy, envíame a mí. Aleluya. Para ir. Sí, Señor. Y predicar tu santo evangelio. Aleluya. Usa nuestras vidas, Señor. Sí, Señor, úsenos, Padre. Para su honra, gloria o sea, a Dios, Use Daniel, use o sea, a René, use oh, o a, a Mar, use o a todos que aquellos que servirle, en un momento dado sí, señor, pueden estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Y donde quiera que ellos se en encuentren, de Jesús, sí, aunque señor. no se comuniquen con nosotros, pero que están viendo y escuchando sí, señor, este, este video. En el poderoso nombre Padre, de su Hijo, Maldotor. Use muestre y el Señor. señor? Y que cada quien brille en el sitio donde esté. gracias lo que de Sea aquí en Estados, Estados Unidos, sea aleluya. en México, en América, Sudamérica sí, señor. y hasta lo último de la tierra. Sí, mi Cristo. Alabado. Que señor. Sea su santo Señor. Podemos padre. brillar en el sitio sí, donde Sí, aleluya. Estemos. Bendito sea su nombre, Padre. Y a ti te digo, mi amada. Gracias, Padre. A ti te digo, mi amado. Gracias, Señor. Recibe la bendición del Altísimo. Reciba la bendición. Sí, en sí, el nombre, nombre que es suerte todo nombre. el nombre del Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. De y a esa honra, Santo. gloria y alabanza sí, aleluya. en Cristo Jesús. Aleluya. aleluya. Amén. Sí, amén, amén, amén amén. Y amén. Mis amados, gracias amén. por habernos gloria acompañado. Gracias por permitirnos entrar ahí con ustedes a través de su Así teléfono, es, el Señor. su que bendiga computadora, grandemente. de su tableta. Eh, la forma que se nos esté viendo, gracias, gracias por, por hacerlo. Y gracias también por compartir estos materiales. Que amén. la bendición del altísimo vaya doble o triple para sus sí, días. amén. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendiciones para amén. todos. Les amamos en el amor de Cristo Jesús. Sus amigos de siempre, Edida Madrigal. Y Rafael Cavazos. Así es, saludos, Daniel. Un abrazo, un abrazo, René. Así y es, igualmente. Bendiciones para todos. Saludos para la familia. Bendiciones.